¿Cómo están? Tengan la más cordial bienvenida. Esto es Coordenada Sur a través de las pantallas de la Via Yala, como ya es habitual, todas las noches del domingo. Saludamos en los estudios del canal a Juan Ramón Quintana. Querido Juan Ramón, un abrazo grande desde Buenos Aires. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Andrés? Muy buenas noches. Domingo de carnaval, pero nosotros nos mantenemos en la trinchera de Coordenada Sur. Acá mmm, el carnaval creo que está pasando sin mucho, uh, sin mucho globo, ¿no? sin mucha agua como corresponde, ahorrando agua porque ha, tenido, ha habido un pequeño déficit en las lluvias. Así que todo bien por acá, por la paz, un gran saludo, un abrazo para ti. ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tenemos para, esta, para este programa de Coordenada Sur? Gracias, Juan Ramón. Eh, por acá te digo que entró estos últimos días un frente frío en Buenos Aires y pasamos de más de 30 grados a poco más de 10, así que cambio drástico en la temperatura. Cambios drásticos y situaciones drásticas atravesamos también en los últimos tiempos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar un poco y a profundizar un poco sobre este tema, algo que es habitual. por Ordenada Sur, el avance de las extremas derechas, por supuesto también... Eh, las votaciones importantes y las retomas del poder que tuvieron eh, espacios políticos progresistas, de centro izquierda, como los querramos llamar. Y hoy vamos a volver a, a charlar sobre Perú. Juan Ramón hace tiempo que lo dejamos de lado y me parece interesante que podamos analizar algunas cuestiones de la política internacional de Dina Boluarte. También un comentario del presidente Lula da Silva y si nos da tiempo a abordar alguna cuestión ...de la guerra en Europa en medio de lo que desde mi perspectiva es esta tercera guerra mundial... ...en la que estamos inmersos, diría que casi sin darnos cuenta. Cuando te parezca arrancamos. Bueno, entonces empezamos con el Perú. ¿Cuál es el escenario que se está viviendo en el Perú después de casi dos meses de paros continuos, represión, más de 60 muertos como consecuencia del uso de armas letales por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, comisiones de derechos humanos sobre el gobierno de Bolu Boluarte y, por supuesto, el sistema político lavándose las manos en medio del charco de sangre, eh, resistiendo toda posibilidad de recortar su mandato, de transitar hacia nuevas elecciones, cierre del Congreso y apertura a una Asamblea Constituyente. Ni un paso atrás el sistema político peruano, porque detrás del sistema político peruano están las bayonetas, querido Andrés. Así es, Juan Ramón, estaba, estaba revisando la cantidad de muertos y la comparación eh, por, la, por represión estatal con otros procesos políticos en la región, y te diría que es casi inédito el registro que tiene Dina Boluarte ante la indiferencia internacional, ¿no? Como no es un gobierno de izquierda o progresista, eh, el régimen de Dina Boluarte, me parece directamente dictatorial por el nivel de represión que, que ha estado implementando, pasa casi desapercibido. Claro, pasada la restauración conservadora e instalados algunos gobiernos de centroizquierda en América Latina, enfrenta sin algunas dificultades económicas. La primera, y que ya la hemos visto, económicas, diplomáticas, la primera y que ya la hemos visto bastante fuerte, con, o muy fuerte, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también tiene una postura geopolítica interesantísima. Lo hemos visto varias veces, pero no nos cansaremos de, de resaltarlo. Vamos a ver en este caso, porque tenía que pasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, tenía que pasar de México a Perú. Esto declaraba Dina Boluarte en la semana. Algunos líderes y algunos congresistas siguen llevando una narrativa falsa hacia el exterior, indicando que acá ha habido un golpe de Estado desde el Congreso y no un golpe de Estado producido por el expresidente Pedro Castillo. Respecto de la Alianza del Pacífico, en enero de este año, Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza Pacífico, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales y ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la Alianza del Pacífico. Entonces, Juan Ramón, mientras preparaba el programa, veía que esta derecha o ultraderecha continental tiene hasta una gestualidad autoritaria. ¿no? Es, es, bien, es bien marcada la, la, el, la, el autoritarismo que, que se ve a través de esa gestualidad. Juan Ramón, explícame cómo es que, porque nosotros en la izquierda decimos que hubo un golpe contra Pedro Castillo y la derecha dice que Pedro Castillo dio un golpe al tratar de disolver el Congreso, ¿no? ¿Cómo se puede dar un golpe sin fuerzas armadas, sin el apoyo de la policía, sin el apoyo del Congreso? ¿Cómo se sostiene esa narrativa derechista, Juan Ramón? ¿Me podés explicar un poco eso? Bueno, es la misma narrativa... ...Andrés, que hoy día la derecha en Bolivia tiene respecto a aquello que no ocurrió, según ellos, en Bolivia... ...que en Bolivia no ocurrió un golpe de Estado. El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas al mando de Calimán fue simplemente una escenificación delirante que no existió. No existió la rebelión armada de la policía, no existió la movilización social pagada en las calles. Es decir, no uh, el, el, la, la señora Áñez ¿no? se consagró presidenta eh, interina en medio de la, del vacío de la asamblea legislativa. Eh, los curas no intervinieron, no hicieron nada, eh, se quedaron simplemente celebrando misa, la, la derecha con Mesa y sus, eh, y, y sus compadres no operaron para eh, desplazar eh, y para quebrar un gobierno democrático. No, eso no ocurrió. La narrativa es que no, no se ocurrió. quemaron las casas de, de toda la sucesión constitucional. Para nada, no se quemaron los tribunales eh, electorales eh, in, incentivados por Mesa. ¿No? Eh, en Bolivia no existieron los muertos en Sencata y en Sacaba, ese es un invento masista, no hay heridos, no hay muertos, no hay masacre, no, eh, no se instaló el gobierno de Áñez, esa es parte, es parte del delirio de la izquierda boliviana. En el Perú ocurrió lo propio, Castillo ¿no? dio un golpe de estado y... Y el resultado es que el que salió del gobierno fue Castillo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entendemos que él haya dado un golpe de Estado para salir? Y resulta que la señora Boluarte hoy es presidenta ¿no? constitucional después de la salida de un presidente constitucional. Y las Fuerzas Armadas hicieron el trabajo sucio para la señora Boluarte. Por eso te decía... Las, eh, las bayonetas detrás del régimen de, eh, de Boluarte. Y entonces... ¿El otro Bol día? Claro, sí. Bol Boluarte pardon, pardon. Andrés eh, hoy día eh, se, se, se cree ¿no? como una presidenta democrática, cree que ha asumido el poder democráticamente y, y en realidad ella es resultado de un golpe de Estado congresal que lo ha ba bancado, que lo ha, que lo ha desplazado, que ha generado un vacío de poder desde el Parlamento con apoyo poderosísimo de los medios de comunicación, represión de por medio de la policía y las Fuerzas Armadas. Y el presidente AMLO, con toda razón, no se resiste a no entregar, a entregar, eh, la secretaría pro Tempore de este acuerdo de la alianza eh, del, del pacífico porque no la reconoce en su, eh, en su constitucionalidad democrática el presidente AMLO no puede entregar esta, esta institución multilateral a un gobierno que ha nacido en las entrañas de un golpe de Estado. Eso significa legitimar la, la, la presidencia de la señora Boluarte. Yo creo que el presidente AMLO no se parece en nada, ¿no es cierto?, a Luis Almagro. El presidente Gustavo Petro de Colombia también hizo un comentario esta semana que pasó. Sobre la movilización de un grupo de policías en Lima Y esto generó un gran conflicto diplomático Vamos a verlo Y recuerdan ayer unas imágenes que llamaron la atención de muchos Cómo la policía se había formado en el paseo de los héroes navales Luego marchado y cantado Los estamos viendo en las imágenes Vamos a escucharlos un instante Ahí los ven Ese es el despegue que vimos anoche Bueno, les contamos Presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tuvo nada mejor que hacer que arremeter contra la imagen de la Policía Nacional de Perú, comparando a estos efectivos que marchaban, que cantaban, que no empuñaban ningún tipo de arma, con los nazis. Vamos a ver lo que dijo. Uh, marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos la Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda doble moral el que hace eso se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado incluido además el gobierno de los Estados Unidos deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar Allí donde se viola. Y ahora vamos al Congreso de Perú, Juan Ramón, porque Petro es declarado por la Comisión de Relaciones Exteriores como persona no grata. Policía. Como una exhortación a la Cancillería a hacer lo mismo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nos vamos a, a, a aguantar y soportar ese tipo de declaraciones de un presidente es lamentables, expresiones realmente vergonzosas comparadas a la Policía Nacional de Perú con tropas nazis. Yo diría propio de un guerrillero de dinamitar a una región, a un país. Señor Petro no tiene por qué estar indiscutiendo sus narices en el Perú. Actuaban como nazis las guerrillas de las que él formó parte, ¿no? donde él defecaba sobre los secuestrados colombianos, igual que el señor Evo Morales, impidiendo el ingreso al país. Morales siempre ahí presente. Recordemos que hay 60 muertos o más en la, en la represión de Perú y lo que termina poniéndose en escena es que lo no grato es el comentario, esto me parece significativo, ¿no? Lo no grato que está en el debate público de Perú es una declaración del presidente de Colombia, no que haya 60 muertos, no son dos o tres, Juan Ramón, son más de 60 por la represión estatal. Y lo no grato es una declaración incómoda del presidente Gustavo Petro, que también le molesta a Keiko Fujimori. Me parece que estuvo reunida esta semana con Dina Boluarte. Me parece que también es, es, es sintomático de lo que es el, la base de sustento de esta dictadura de Dina Boluarte, la posición de Keiko Fujimori que pasamos a ver a continuación. Con referencia... ...a la crisis de injerencia internacional que hemos visto. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos... ...sobre todo después de las declaraciones del señor Petro... ...le voy a pedir públicamente... ...que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado al terrorismo... ...y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro muchas gracias bueno Juan Ramón yo le recomendaría a nuestras derechas latinoamericanas que cuando gobiernan no saquen el ejército a las calles para masacrar al pueblo ¿no? eh, esta esta Indignación también de Keiko Fujimori podría aplicarla a cuestiones más trascendentales como el respeto por la vida, la dignidad y los derechos básicos fundamentales de su sociedad. Digo, de onda, ¿no? Eh, bueno, pero a ver, Andrés, eh, la declaración de la presidenta, de la, de la señora Boluarte, de la canciller que ha ido a hacer trámites y que ha ido prácticamente a llanar cualquier duda en Washington, y luego la posición de estos diputados en el Parlamento peruano y la declaración de eh, la señora Keiko Fujimori, en realidad expresan la misma doble moral de toda la derecha latinoamericana. ¿En qué sentido? Es que resulta que expresan un acceso súbito de nacionalismo de defensa de sus soberanías nacionales, ¿no? y que nadie tiene que entrometerse en los asuntos internos. La, en la primer, la, yo creo que aquí hay que poner en consideración un primer dato. ¿De qué defensa nacional o de los intereses nacionales habla esta derecha? Si esta derecha ha cultivado sobre sus hombros... Una cultura de enajenación de sus recursos naturales, de su política exterior, de su política interna, ¿no es cierto? La han hipotecado al actor hegemónico eh, hemisférico acá. La primera cosa, entregan, capitulan ideológicamente ante Washington. Subastan los recursos naturales, que es de, de, de todo el pueblo, en favor de las empresas transnacionales que saquean el oro, la plata, el gas, el petróleo, etcétera, etcétera, a precio de gallina muerta. Se someten a los imperativos de la política exterior de los Estados Unidos, ya sea para las guerras que Estados Unidos lleva adelante en cualquier lugar del mundo. Sea para blanquear gobiernos paralelos como el de Guaidó, por ejemplo, a través del Grupo de Lima, ¿no es cierto? O para crear entidades paralelas para desvertebrar la unidad de América Latina. Con, con el tema vin, eh, vinculado a ProSur, por ejemplo, ¿no es cierto? Piñera eh, y, eh, y, y, lo, y sus adláteres eh, regionales compitiendo con eh, UNASUR. Es decir, <coughs> ¿de, qué, ¿de qué defensa de política exterior están hablando? ¿De qué política exterior están hablando? ¿De qué de están hablando? ¿De qué país están hablando? ¿Ah? Si, si toda su conducta, si paya, ¿ah? es entreguista, antipatriótica, antinacional y ahora imagínate ahí haciendo saltar alarmas no es cierto nacionalistas simplemente por una, de, eh, por una declaración del presidente Petro a quien todo un congreso lo declara persona no grata. Es decir, qué manera más torpe de aislarse ¿Qué manera más torpe de enfrentarse a la región? ¿no es cierto? ¿Qué manera más torpe ¿eh? de defender ni siquiera los intereses peruanos? Porque el Perú no le pertenece a la nación peruana hoy. Juan Ramón, te, te voy a <ríe> proponer ahora algo más bizarro aún. Eh, vamos a ver, hay un grupo de periodistas que eh, investigó un solo hecho de represión producido en Ayacucho y eh, con mucho detenimiento. No lo vamos a ver completo, pero vamos a ver un pequeño fragmento. Adelante. El 15 de diciembre pasado, la ciudad de Ayacucho se convirtió en un escenario de confrontación y muerte. A partir del análisis de documentos, videos y testimonios, IDL de Reporteros ha podido reconstruir cómo y de qué manera murieron 6 de las 10 personas fallecidas durante la jornada de movilizaciones. Y a partir de las 2 de la tarde, en el primer sector, un grupo de manifestantes lanzó piedras desde el sitio arqueológico de Conchopata, cercano a la avenida de Ejército. La policía lanzó bombas lacrimógenas para contener la protesta. Unos minutos después, una patrulla de 11 militares se ubicó frente a la reja que dividía a los manifestantes de la pista de aterrizaje. Tres de ellos apuntaron con sus armas en esa dirección. A las, 2 y 5 de la ta a las 3 y 14 de la tarde, un contingente de 30 soldados llegaron a esa zona por el grifo Primax e hicieron correr a los manifestantes. Poco después, los militares ingresaron a una calle aledaña que lleva a prolongación a Mancaes. En ese sector estaba el estudiante de mecánica automotriz Clemer Rojas García, de 22 años. Un video captó el momento en que los manifestantes huyen de una ráfaga de disparos. Rojas quedó tendido en el suelo. Había recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en el suelo. Una cámara de seguridad registró su traslado a las 3 y 23 de la tarde. Rojas fue cargado por los manifestantes, quienes lo llevaron con dificultad hasta el grifo Primox. Ahí se encontraron con los disparos de una patrulla militar y dejaron el cuerpo de Rojas. imágenes que nos remiten al, al plan Cóndor es tremendo y hay, que tener, y hay que pararse y pensar creo yo Juan Ramón porque si nosotros analizamos la cobertura mediática hegemónica de las últimas décadas las únicas dos dictaduras que hubo en América Latina fueron las de Evo Morales que se, se negó sistemáticamente a sacar a los militares a las calles y las de Nicolás Maduro y esto pasa desapercibido, no lo muestra nadie y fíjate lo que dice lo que decía Dina Boluarte sobre hechos como estos Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas. Es tremendo, Juan Ramón. Un trascendido habrían ingresado, y esto ocupó gran parte del escenario simbólico y de la discusión pública en Perú, El supuesto armamento que ingresó desde Bolivia a Perú, promovido además por Evo Morales, vamos a verlo después del corte, y la presidenta en ejercicio sentándose frente a las cámaras y diciendo que las muertes de los ciudadanos las generaron ese armamento y no la represión de las fuerzas armadas que ella mandó a, a la región. Es impresionante. No. Eh, creo que sí, uno debiera, debiera sorprenderse, debiera indignarse, pero... Esta es la conducta política constante de la derecha cuando se enfrenta a la protesta social. Lo primero que se hace es que hay una derecha independientemente de la fuerza política, todas se alinean a una misma narrativa, a un mismo discurso, ¿no? que es la defensa, la defensa de la democracia, la defensa de la patria eh, y a acto seguido defienden a rajatabla el comportamiento criminal, genocida, de Fuerzas Armadas o de policía. Y te dicen, hemos tenido una conducta sacrosanta de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ellos no han disparado un solo tiro, jamás sacaron a relucir sus fusiles, ¿no es cierto? Y resulta que tienes... 60 muertos en el Perú, 37 muertos acá en Bolivia, 500 heridos, pero resulta que las Fuerzas Armadas no salieron a las calles, no usaron sus armas son, de fuego. Siempre son terroristas los que, a los que se enfrentan, además. Exacto, y, y, a, y a continuación, la tercera línea narrativa es que son los terroristas... Los que han disparado contra las Fuerzas Armadas, aunque no exista un solo herido en las Fuerzas Armadas, como ni en la policía, como ocurrió con Sencata y Sacaba. Pero son los salteños terroristas, son los masistas los terroristas. ¿No es cierto? Y entonces hay que justificar la represión. Estas derechas, lo que han hecho desde hace... ...mucho tiempo... ...es justificar la represión... ...es justificar el asesinato... ...es justificar... Legiti ...darle legitimidad... ...no es cierto... ...al gatillo fácil... ...al genocidio... ...¿por qué? ...porque los indios no cuentan Andrés... ...los indios no tienen derechos humanos... La, ...los obreros... ...los campesinos... ...los gremiales... ...los indígenas carecen... ...se vacían sus derechos humanos... Ante esta construcción narrativa de que ellos son comunistas, narcotraficantes, terroristas, ¿qué es la narrativa que además está llevada a la práctica cotidiana, que viene, que fluye desde las entrañas de Washington, pasa por el Departamento de Estado, el Pentágono, Comando Sur, para llegar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras policías, a las que ya no les tiemblan la mano para masacrar. ¿Por qué? Porque han recibido el beneficio, ¿no es cierto?, ideológico de... ...los Estados Unidos... ...en términos de entrenamiento... ...capacitación, venta de armas... ...etcétera, etcétera... ...y además la bendición... ...y el apoyo político... ...de estas derechas... ¿ah? ...que no tienen... ...la menor... ...no tienen el menor reparo... ...para eh, estos banquetes... ...sangrientos... ...en nombre de... ...una supuesta defensa... ...de la democracia... ¿ah? Y, a, ...y al final del día para terminar enajenando a nuestros países y entregando nuestros recursos naturales a las grandes empresas transnacionales. Yo creo, eh, me gustaría que ahí vamos a ver la imagen de nuevo. Me parece que esta imagen es, es fuerte, Juan Ramón, la de, me refiero a esta, la de los militares frente al cuerpo inerme de, de la víctima fatal, ¿no?, Sí. El desprecio me parece, me, a ver si estoy exagerando, pero me parece que hay un desprecio por la víctima, o sea, pasan armados, es una persona que, que ha estado desarmada, apenas ahí vemos a uno de los oficiales que le toma el pulso para ver si tiene vida, constata que está muerto, interpreto, y abandonan la escena, ¿no? No hay una comunicación, no sé, para llamar a, a alguien a que recoja el cuerpo, no hay ningún interés por la víctima fatal. ¿sí? Me parece que esto también tiene que generar algún tipo de reflexión. No puede ser, Juan Ramón, que nuestra, vos tenés formación militar, que nuestras fuerzas armadas estén abocadas a dispararle con fusiles de asalto eh, a población civil desarmada. Más allá de que, de que le hayan tirado una piedra, de que haya habido una confrontación, entendemos lo que es la proporcionalidad de la fuerza y lo que es el manejo de eh, material antidisturbios, no puede ser que nuestras Fuerzas Armadas estén en pleno siglo XXI, como lo estuvieron en Bolivia después del golpe de Estado, disparándole a civiles desarmados, ¿no? Me, hemos, hemos retrocedido décadas y me parece lamentable, y me parece lamentable también además el desprecio que podemos ver ahí eh, cuando, eh, por los efectos de los disparos de armas de fuego con balas de plomo, ocurren este tipo de tragedias. Pero bueno, en esas estamos... Y parece que hay, no hay ninguna escandalización, no hay, no, la OEA no ha dicho prácticamente nada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los medios hegemónicos del continente no tienen ninguna indignación con esto que está sucediendo en el Perú. En fin. No, yo yo, yo vuelvo un poco a provocar, eh, digamos, el debate, Andrés, acerca de la represión de la masacre, del genocidio, no solamente en el Perú, en Bolivia y en otros, otras regiones de América Latina. Tú sabes, más que nadie, que las represiones, la guerra civil, las guerras internas en Centroamérica han costado miles y miles de víctimas. En Guatemala, 200.000 mil personas, la mayoría indígenas, han desaparecido comunidades enteras, han cometido las Fuerzas Armadas, los famosos caiviles guatemaltecos, han cometido las mayores atrocidades entrenados, ¿no es cierto?, por oficiales salidos de la guerra de Vietnam. Eh, bueno, pero aquí, aquí el, el tema mm, pasa también por decisiones políticas, tanto de Boluarte como de Áñez, como de, eh, de, de Sánchez de Lozada y otros, para utilizar las Fuerzas Armadas en la represión interna. Es decir, para, para usar a las Fuerzas Armadas en conflictos sociales. Aquí lo que hay que, lo que, hay que analizar Correct. es eso. ¿Por qué...? Yo me, enojo, yo, yo me enojo, perdón, yo me enojo con... Me enojo con esos, con esos funcionarios eh, en uniforme, pero obviamente lo que vos decís es correcto. ¿no? Claro. Porque hay las dos cosas. Claro, porque además, tú, y ustedes los argentinos más que nadie saben, han pasado por una experiencia terrible, ¿no es cierto? Al ver desaparecer a sus familiares, a los hijos, a los nietos, una, una represión sangrienta, 30.000 argentinos. En la dictadura de Videla y sus compadres, ¿no? por, por esto, por esto de usar a las Fuerzas Armadas cuando no se las debe utilizar, porque sabes que de alguna manera las Fuerzas Armadas están entrenadas para otros escenarios que no son ni, la, ni, el, ni los conflictos políticos, ni la protesta social, ni, eh, ni mucho menos, digamos, la, la, eh, los desórdenes callejeros. No, no. Entonces, aquí, aquí hay un tema de fondo. Ahora, las propias Fuerzas Armadas no pueden tampoco lavarse las manos, porque, las, porque hay un alto mando que tiene toda la uh, autoridad institucional para decir: no vamos a salir, ¿no es cierto?, porque nuestra función constitucional no nos permite. Uh, Llegar a usar las, las armas para enfrentar un conflicto. Para eso está la policía, para eso se entrenó la policía, para administrar eh, los desórdenes sociales, la protesta, etcétera, etcétera, utilizando obviamente proporcionalmente la fuerza pública. Pero cuando salen las Fuerzas Armadas sabemos que van a matar. ¿no? Ahí ya existe, ¿no es cierto?, una predisposición de las propias Fuerzas Armadas para matar. Y este, este es el drama. Y entonces son corresponsables los altos mandos, porque los altos mandos tienen la obligación de, de decir no voy a sacar mis Fuerzas Armadas porque corro el riesgo de que los soldados disparen, los oficiales disparen, no están entrenados para administrar este tipo de fenómenos en las calles. Por lo tanto, a estos altos mandos que no han tenido la suficiente entereza profesional, no la integridad moral, eh, el, el, el, el respeto a su propia institución, estos señores tienen que ir a la cárcel por responsables de esas masacres junto a sus compinches del sistema político de los presidentes que están ordenando, no es cierto, que salgan a matar a la gente. Muy bien, hacemos un corte, te parece, Juan Ramón, y después yo quiero... Te propongo que repasemos algunas declaraciones de las últimas semanas, eh, que me parece importante, por ahí ya las vieron, pero no, me parece que no está de más repasarlas, que tiene que ver un poco también con esta situación de crisis interna en Perú y la responsabilización supuesta de la izquierda boliviana o del caso de Evo Morales. Al regreso del corte. de Nada Sur viendo la situación del Perú y te quería proponer ahora Juan Ramón un testimonio que hizo una diputada chilena de ultraderecha, Chiara Barquesi, mezclando a Evo Morales, porque claro, esto que sucede en Perú también, obviamente, que forma parte de una batalla geopolítica continental. Vamos a ver a las diputada de Chile. El gobierno resaltó la visita de Petro diciendo esta visita es muy importante para fortalecer la democracia a nivel continental pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú, que se ha convertido en un verdadero campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas. La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica, ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado y él mismo ha ingresado al sur peruano, fomentando la creación de la nación aymara. También se cuenta con información sobre, sobre envío de armamento de contrabando. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha dicho nada? ¿Acaso Evo está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación aymara, compuesta por los miembros de esta etnia, tanto en el sur de Perú, en el norte de Chile y obviamente en Bolivia. He dicho, gracias señor presidente. Ahí va, ya la plurinacionalidad es una amenaza. Esto sucedía, lo reitero, hace varias semanas, pero me parece interesante que lo mantengamos... Eh, lo tengamos bien visto y lo mantengamos en nuestra retina. Después, bajo esta misma lógica, en el canal Panamericana de, de Perú, invitan al diputado boliviano Ormachea, que va a ir por el mismo lado, con amplia difusión, que dieron mucha difusión al tema. Vamos a ver. Evo Morales que acompañó esta campaña del señor Castillo, que se le veía muy cercano al gobierno, al, al programa de Vladimir Cerrón y demás, pero que hoy ya el Estado peruano tomó una decisión respecto de él hace varios días. José Manuel Ormachea, diputado boliviano, está en la línea esta mañana con nosotros. Queremos darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, para, eh, por estos minutos eh, de conversar respecto a este tema. Bienvenido, señor Ormachea. Buenos días, estimada. Un saludo para todos los peruanos desde acá, desde la sede de gobierno de Bolivia, desde La Paz. Atento a todas tus preguntas. Lo primero que quisiera preguntarles, ¿cómo define a Evo Morales como un operador político en América Latina eh, que además encuentra qué tipo de bases no? para eh, lograr lo que muchos comentaban en la nota? ¿no? O, o, o tener un objetivo claro respecto de, de crear un partido, un nuevo partido político. Evidentemente, Evo Morales tiene una intención eh, que ya es evidente de generar zozobra, generar caos, generar eh, luto y muerte en cualquier país eh, de Latinoamérica y del mundo en el que sus tentáculos, sus garras eh, lleguen, ¿no es verdad? Le está tocando esto al sur del Perú y es por eso que la compulsión se está dando de esta manera, ¿no? Eh, obviamente, ya lo hemos dicho y lo hemos denunciado así en varias oportunidades. Evo Morales tiene, obviamente, contactos con el crimen transnacional organizado, es decir, él es un criminal eh, internacional, ¿no? Ya se lo puede catalogar como un terrorista a nivel regional, ¿no? Y que probablemente quiere hacerse eh, a la Dimael Guzmán, al Sendero Luminoso, como lo que ha sufrido el Perú eh, durante tantos años, ¿no es verdad? El... Uno de los canales más vistos de Perú, Juan Ramón, otra vez Evo Morales, el fin Ladenatino y muy, muy ponzoñosamente el diputado Ormachea lo, lo pone al lado de Abid, Imael Guzmán, ¿no? Algo que es, es bien sentido dentro de la sociedad peruana. Bueno, pero a ver, eh, Andrés, yo creo que hay que hacer un par de apuntes sobre estas declaraciones, ¿no? Que rayan, obviamente, en lo insólito, en el absurdo, en la ignorancia ¿no? eh, ofensiva. Porque es una ignorancia que ofende el sentido común. no eh, Decir que eh, Evo Morales eh, está creando en el norte chileno la plurinacionalidad con los aymaras como amenaza al Estado. Primero, la pobre, la pobre diputada ¿no? chilena, Ah, lo primero que tiene que hacer es eh, probablemente acercarse a, a, a alguna información básica, elemental, para tratar de entender lo que significa un Estado plurinacional. Yo creo que el mayor defecto de estos, eh, de, de estos representantes de la ultraderecha ¿no? es, eh, es la ignorancia, ¿no? esta es ignorancia, como te digo, ofensiva, ¿No? Que, cree, que quieren suplirla, obviamente, con la denostación, con la calumnia, etcétera, etcétera. la no primera cuánta gente, puede, cuánta gente puede creer esto, porque ya está es criminalizar hasta la diversidad en el caso por, de por sacar la plurinacionalidad. Por eso te digo, mira, el, el Estado chileno eh, eh, es, estaba camino, precisamente, a construir... Una, uh, una sociedad más democrática con una constitución eh, que eh, se transforme de una constitución ultraliberal, pinochetista, dictatorial, a una constitución democrática de signo plurinacional, que básicamente es el reconocimiento a la diversidad. Pero claro, la, la, la, dama, la dama chilena... No es cierto, a partir de estos odios viscerales de la carga racista y el desprecio por los pueblos indígenas puede decir cualquier barbaridad. Lo mismo que este diputado Ormachea no eh, puede cargar con todo el arsenal de su rencor, de su bronca, de su odio visceral, no es cierto contra Evo Morales, utilizando los argumentos que no solamente ah, fluyen sobre el cerebro de las fuerzas armadas y de las policías en América Latina, sino también sobre el cerebro de estas fuerzas políticas ultraderechistas. Ormachá, en realidad, lo que está haciendo es replicar el discurso de Sánchez Versailles, ¿No es cierto? Es replicar el discurso de Mike Pompeo, el discurso de Bolton. Lo que pasa es que estas ultraderechas, Andrés, y hay que decirlo con la mayor firmeza y claridad, se han convertido desde hace muchísimo tiempo en los perritos falderos de Washington. Es decir, no tienen la menor eh, eh, hidalguía. No, para reconocer que son incapaces, impotentes, inútiles para construir finalmente un programa político nacional de derecha, ¿no es cierto? Un proyecto alternativo a estos proyectos progresistas de izquierda, nacionalizadores. No tienen. Ninguna capacidad. Lo único que les queda es la difamación, la calumnia, el insulto. Su programa es ese, el golpe de Estado, su, su, bajo la hipótesis de que las democracias están siendo amenazadas por las hordas masistas, que las democracias están siendo amenazadas por los populismos radicales, esto es, es, es, esta, este es el triste destino de estas fuerzas de derecha que sistemáticamente están recibiendo golpes, ¿no es cierto?, políticos donde más duelen porque no entienden a sus sociedades, no entienden a sus pueblos, no entienden la construcción de sus estados. Y fíjate el dato, y termino con esto: cuanto más jóvenes son, ...están más alejados del conocimiento de la diversidad, ¿no es cierto?, de las culturas de sus pueblos. Son unos ilustres marcianos que no saben dónde viven. Te comento que después de la fantástica locución del diputado Armachea en la televisión de Perú... ...comenzó a tener un nuevo seguidor en su Twitter... Un seguidor peruano que lo vamos a ver ahora en pantalla en la Asamblea del Perú. Si tú te sientes originario, pues originario será la papa, el oyuco, la oca. Eso es originario. Nosotros, los que nacemos en esta tierra, somos originarios del Perú y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas, décadas atrás y en el 2009 en Bolivia, la huifala, ese, ese mantel de chifa fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. Mantel de chifa.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 a todos los aymaras, a todos los pueblos originarios. Eso no lo vamos a permitir. Esa cuenta es pendiente, señor. Su racismo no va a pasar aquí. ¿Usted cree que es fácil ofender a un pueblo? Olvídese. Qué pena, Juan Ramón. Me, me podría gastar un, un buen rato agarrándomela contra este diputado ...y diciendo de todo, pero la verdad que me termina dando pena... ...que, no sé, en nuestra América Latina... ...haya representantes en ese nivel, no, me parece que no... ...nada, no, no aporta nada, es, es lamentable. Bueno, eh, por eso... Eh, ...cada día van cosechando derrota tras derrota... Eh, ...Andrés, aquí el más en Bolivia... Eh, está gobernando más de eh, 15 años, ¿sí? y me temo, más allá de que yo soy obviamente un militante del MAS, me temo que a pesar de los conflictos internos, de las discrepancias, el MAS va a seguir gobernando este país porque no es un problema del MAS. Aquí hay un problema... ¿no? de reivindicación de derechos. Aquí, aquí en, en Bolivia, en, en, en Chile y en el resto de América Latina, está despertando ese sujeto social, no es cierto ese sujeto histórico que ha estado persistentemente oprimido, reprimido, desaparecido. Y son los pobres, son los humildes. Y estos, y estos señores son incapaces de entender la, la victoria descomunal de Lula en el Brasil después de lo que la ultraderecha, los gringos, bolsonaristas, etcétera, etcétera, intentaron hacer con, Bolson, con, con Lula. Y lo tienen a Lula de vuelta, ¿no es cierto? Lo mismo que trataron de hacer con Correa en el Ecuador. Y hace 15 días el pueblo ecuatoriano ha reivindicado la fuerza política de la revolución ciudadana. Hoy día el presidente Correa tiene 38% de apoyo popular en el Perú sin vivir en el Perú y el presidente Lazo que hoy día gobierna que, perdón, en el Ecuador y el presidente Lazo que gobierna el Ecuador tiene 8%. ¿Cómo, cómo explicas? ¿Ah? Que un expresidente hoy día tenga cuatro veces más apoyo popular que un presidente que está ejerciendo el poder y está languideciendo. ¿Ah? Eh, y lo mismo con López Obrador. López Obrador ha sido víctima de la mayor infamia de esta derecha mezquina, racista, ¿no es cierto?, proimperial en México. Y después de tratar de liquidarlo políticamente, resulta que es el mejor presidente, seguramente después de Benito Juárez, de México. ¿Ah? Y les ha ganado de lejos y les gana de lejos en todas las disputas electorales. Por eso, de alguna manera, me alegro tener hormacheas en la ultraderecha. Me alegro tener dorias medinas, mesas, camachos, ¿no es cierto?, en esta ultraderecha, ¿no?, que está vacía de ideas. Y una ultraderecha que vive simplemente al calor de sus vísceras y que es incapaz de comprender el fenómeno político, social, cultural de, lo, de nuestros pueblos. Y para cerrar, estos que son testaferros baratos, que se venden por un plato de lentejas a los gringos, no están entendiendo que sus patrones históricos todos los días están palideciendo ante la emergencia de nuevas fuerzas, de nuevos proyectos internacionales, el declive de los Estados Unidos es de tal magnitud, no es cierto, no solamente en América Latina, sino en el mundo, que al final del día, estas ultraderechas van a quedar tan huérfanas que nunca se van a dar cuenta de que sus patrones están tendiendo a desaparecer. ¿Ah? ¿Por qué eh, los neoliberales tuvieron su época de oro con los Bush, con los Reagan, con los Obama, con los Trump, hoy con los Biden, ¿no es cierto?, en, plena, en pleno crecimiento, emergencia de otras potencias. Hoy día hay otras potencias que van a empezar a, re, a reemplazar a la potencia colosal que ha tenido parte del siglo XX y parte del siglo XXI, que son los Estados Unidos. Cuando se eclipse el poder de los Estados Unidos, ¿cuáles van a ser los amos de estos señores? Buena pregunta, Juan Ramón. Eh, esta semana también habló el presidente Lula, a propósito de que lo nombrabas, y tiene que ver con toda esta construcción de la política del odio. Me parece que lo que decías antes de que no tienen proyecto es la clave, porque el único proyecto que tienen parece que es insultar a la huipala y cosas por el estilo. Vamos a ver una declaración que hizo Lula con el canal CNN Brasil, que quiero destacar el papel del canal CNN Brasil, que jugó un papel muy importante en el proceso de tratar de que el país pueda salir de lo que es el neofascismo bolsonarista. Vamos a ver, creo que está en portugués, pero creo que se va a entender fácil un fragmento muy chiquito de lo que le decía Lula a, a CNN. Vamos al primer tema. Lula comparó Jair Bolsonaro a Hitler y Mussolini. El presidente afirmó que la negación de la política en los últimos años permitió la elección de Bolsonaro. Nunca se negó tanta política como se negó en estos últimos 15 años. Y cuando se nega política, el resultado es este. es Hitler, é Mussolini. Acá está el odio, la negación de la política. Por eso la reflexión que poníamos en pantalla muy breve. ¿A qué lleva? A la insurgencia del fascismo. Porque si los políticos no sirven, vienen estos outsiders que no tienen proyecto político programático, pero sí una impronta de odio, de anticomunismo, de antievo, de anti-plurinacional, de cualquier cosa que pueda vincularse con cualquier esfera progresista. Esta declaración de Lula me hizo acordar algo que me declaró el periodista Altamirano Borges en el documental El Odio, muy similar, un concepto muy similar, que también incluye el papel de los medios de comunicación en la construcción de estos escenarios simbólicos, que me parece fundamental ponerlo sobre la mesa. Porque al diputado Ormachea lo, lo puso en el aire para que diga esos delirios uno de los principales canales de Lima que tiene una dictadura mediática monumental, Perú. Dicho sea de paso. En Brasil pasó algo similar para que Bolsonaro pueda llegar al poder. Vamos a ver cómo nos lo decía Altamirano Borges en su momento. Fuerzas de direita partidarias están muy fragilizadas. ¿Quién pasó entonces a ocupar ese papel fue la mídia?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 Cuando la política no sirve, viene el fascismo. Eso es, eso, es, eso es Hitler, eso es Mussolini. O Bolsonaro es fruto de eso. Bolsonaro es cria de la media. Bueno, Juan Ramón, yo con eso me voy despidiendo. Me parece excelente la explicación que nos hacía Altamirano Borges y también poner el énfasis también en el trabajo de los medios de comunicación, porque es muy importante para construir estos escenarios simbólicos y lamentablemente en todo nuestro continente los medios de comunicación que han jugado en estas últimas décadas en favor de las clases dominantes han cumplido desde mi perspectiva un papel nefasto y fundamental en la insurgencia de este tipo de escenarios neofascistas. No, con, to, con, toda, con toda razón, eh, Andrés, efectivamente... Me temo que las redacciones de los grandes medios han pasado a reemplazar los cañones eh, de, los, eh, de los tanques. Eh, los golpes de Estado hoy día no se fraguan, no se, no se construyen ¿no es cierto? en los cuarteles. Los golpes de Estado hoy día tienen otros estados mayores y, y otros actores han diversificado, Andrés, a los actores golpistas hoy en América Latina. Los golpes de Estado hoy día tienen la característica justamente de, de no ser tan, eh, yo diría, ta, de no replicarse eh, no es cierto en el pasado. Hay una diversidad de actores que cada uno contribuye con diversa intensidad en distinto campo, pero en realidad son actores convergentes eh, ...y que favorecen el golpismo... ...ahí están lo, las iglesias... ...con sus medios de comunicación con sus narrativas y sus discursos anticomunistas. Ahí están las ONGs, eh, de, eh, que son igual perritos, ¿no es cierto?, falderos eh, de, de los poderes hegemónicos financieros globales. Ahí los tenemos, obviamente, en la primera línea a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eh, estamos viviendo hoy día una transformación también del poder hegemónico. Si nos vamos a, vamos a contemplar simplemente la historia, por lo que fue y no por lo que está cambiando Nos van a, nos van a sorprender con toda seguridad Pero y entonces, eh, querido Andrés, nos hemos quedado cortos en el tiempo de, Teníamos eh, la posibilidad de repasar un poco el conflicto Ucrania-Rusia eh, Ucrania El déficit de las armas que está sufriendo Ucrania y la ofensiva rusa eh, hoy día la mendicidad de la Unión Europea en América Latina pidiendo armas, la presión de los Estados Unidos sobre los nueve países para trasladar armas rusas a Ucrania. Realmente, para cerrar, el escenario del conflicto Ucrania-Rusia ucrania, um, ucrania -Rusia creo que está en el peor momento para Occidente. Sí. Occidente Bien peligroso. Y es peligroso y lo, y lo dejamos pendiente para profundizarlo en el próximo capítulo. Exactamente. Exactamente, nos despedimos con el compromiso de abordar el conflicto Ucrania-Rusia y su impacto en Occidente la próxima semana. Un gran abrazo y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que se acercan a Via Yala y particularmente a nuestro programa Coordenada Sur. Un gran abrazo, eh, Andrés, y te anticipo que... El próximo programa lo hacemos juntos desde Buenos Aires. Excelente, lo esperamos por acá. Un abrazo, gracias.